Estofanero, Faustino, Gamboa. Presente el profesor, buenas noches. Emilio Gamboa, presente. Bueno, Gomero, Ijar, Guamaní, Huanca, Guari, Emiliano. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Juárez. Julca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. López. López. Lozano. Luján, Mendoza. Mendoza, Mera, Mesa. Presente, profesor Mesa. Gracias. Monroy, Muñoz. Monroy presente, doctor. Buenas noches, presente, okay. Muñoz. Ok. Muñoz. Naval, Neira, Obregón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera. Oyola. Pacheco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Palomino. Buenas noches. Paredes. Poma. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez. Ramírez Rodríguez. Mónica, presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ramos, Nancy, Ramos, María, Reyes, Rodríguez, Uber, Rodríguez, Uldarico, Rodríguez, Brian, Rojas, Néstor. Romero, me llamó hace poquito, Romero, ok, Ramos, Ramos, Ramos, ¿cuál? Nancy, ¿no? Sí, otro, ok, pero eso Guillermo Salazar, disculpe usted, Guillermo Salazar Ponce, falta Guillermo, recién te va a llamar, allá eh, gracias. Rosas, Salas, Salazar Ponce. Salazar Ponce, presente, profesor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Sánchez, Sarmiento. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sedano, Silva, Siqueiros, Lopú. Presente, doctor. Buenas noches. Tenorio. Terrones. Presente, profesor. Buenas noches. Tigyacuri. Ticona. Ticona. Tito. Valerio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez. Vega. Villano. Villasante. Presente, doctor. Profesor, me lo veo? Vivanco. <coughs> Presente, profesor, buenas noches. Yugra. Profesor, profesor, buenas noches. Vega, profe. Dígame. Sí, profesor, me sacó el sistema. Romero, por favor, Romero Ramos. A ver, ok. También tenía sí. Vega, ¿no? Sí, doctor. Por ahí, sí, Peche. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches, Rodríguez Grados. Rodríguez Grados. Ya está. Ahí está Vega. Rodríguez Grados. Ok. Doctor, Peche, doctor. Romero, ya está. Calderón. Peche. Doctor Ramos Campos. Calderón Peche. Ramos Campos Mariana. Sí, doctor. Gracias, doctor. Ok. Doctor, buenas noches. Carpio, presente. Carpio. Listo, Miguel Ángel. Listo. Gracias, doctor. Listo, no se preocupe. Bien, ¿cómo están? Llegamos a nuestra semana 13. Vamos a... Hoy día terminamos los, los títulos valores tradicionales. Ya, vamos a... Avanzar dos clases hoy. Porque nos, nos, la de clase, nos, nos estaba, estábamos hablando de la clase 10. No tuvimos clase. Bien, entonces, un minuto para a los compañeros que se acaban de integrar, para no tener problemas con la asistencia. A ver. Ambrosio, Ábalos, Bardales, Bravo, Calderón Mike, Campos, Carguamaca. Capa, Colla, Ceremeño, Chirinos, Choque, Cruz, Cutipa, Del Valle, Díaz, Dorado. Díaz, presente, Díaz Durán, doctor, presente. Ok. Dorado, Durán, Estofanero, Faustino. Presente, profesor, Faustino Díaz. Ok. Gomero, Hija, Guamán. Huanca, Huari, Juárez, López, López, Lozano, Luján. Presente, profesor Luján. Okay. Mendoza, Mendoza, Mendoza, Mera, Naval, Neira, Olivera, Oyola, Paredes, Reyes, Rodríguez, Uber, Rodríguez, Brian. Presente mi docente, Rodríguez Brian. Ok, señor. Néstor, Rojas, Rosales, Rosas, Salas, Sánchez, Sedano, Silva, Siqueiros, Tenorio, Ticlayauri. Presente, Ticlacurri, doctor. Ticlacurri, perdón. Ticona, Ticona, Vázquez, Villano, listo. Doctor, Verónica Sánchez tiene este, mal este, el internet, dice que no puede entrar, por favor. Sánchez García, Verónica. Sí, pues no le puedo poner la asistencia. No, no, ahorita dice que va a entrar. Ya está. no hay problema, le dejamos entrar apenas aparece oh Listo. Buenas noches, doctor, soy Rosa Chirinos, por favor, la asistencia, no podía ingresar. No se preocupe, Rosa, le estoy considerando en este instante. Listo. Gracias, doctor. Entonces vamos a, ahora sí. Tomando esa clase de hoy, vamos a trabajar, como les indicaba. Eh, vamos, a, vamos a poner mucho empeño a una figura que no suele utilizarse, digamos, eh, con frecuencia, pero sí es necesario que lo conozca. Es eh, lo que se llama el certificado de, de depósito y... En paralelo, el Warrant. ¿Eh? ¿No? Son títulos valores que van a acreditar la propiedad de una mercadería. Pero lo particular es que esta mercadería se encuentra en un una instalación especial, una instalación autorizada, llamada un almacén general de depósito. A la vez, el, el propietario de esta mercadería puede darla en garantía a través del instrumento denominado guarda. Veamos un poco cómo ha desarrollado ¿no? eh, en esta figura a lo largo de los años. ¿no? Eh, el certificado de depósito como tal aparece regulado por primera vez el 27 de noviembre de 1918 con la ley de almacenes generales de depósitos número 2763. Eh, estamos hablando del siglo pasado. En aquellos años, eh, el gobierno en el que fijaba a través de un tarifario los, las tarifas que podían cobrar estos almacenes de depósito y otras operaciones conexas. ¿no? Eh, si nosotros nos remitimos al código civil, eh, un almacén general de depósito está regulado por lo que indicábamos, lo que hoy día conocemos como el contrato de depósito, ¿no? eh, regulado en el artículo 814 del Código Civil. Entonces, ¿quién es el, el, el, ¿qué es el depósito? Es un espacio que es arrendado por una persona llamada depositario el cual se obliga a recibir un bien, custodiar su integridad y devolverlo cuando lo requiere el depositante. Esto ustedes lo conocen. Si vamos a la definición exacta del almacén GENERAL DE DEPÓSITO, podemos indicar que es una subsidiaria de una empresa de sistema financiero eh, que está bajo la vigilancia de la Superintendencia de Banca y Seguro. ¿no? Eh, a partir de esta definición podemos indicar, solamente puede constituirse un almacén general de depósito a partir de una empresa del sistema financiero, llámese financieras, bancos, cajas municipales, cajas rurales, el PYMES, caja metropolitana. El almacén general de depósito está sometido bajo supervisión de la superintendencia de de seguras. ¿no? Por ley debe operar como una sociedad anónima y tiene por objeto el almacenaje y conservación de mercaderías previamente depositadas. Entonces, el almacén general de depósito es una persona jurídica con una eh, formalidad para constituirse muy especial. Es un certificado de depósito igual? Son títulos expedidos únicamente por una de general de depósito y como consecuencia de la recepción de mercaderías y productos en su depósito. El título valor, como tal, certificado de depósito, ¿en ¿qué características tiene? Uno, acredita. La propiedad de la mercadería. Se complementa con el guarra. Cuando hablamos del guarra nos referimos a el documento por el cual esta mercadería se puede endosar, se puede dar en garantía. Eh, el certificado de depósito es expreso, cierto y legible. Es un título para la orden, excepcionalmente nominativo. figura eh, circula bajo la figura del endoso o sesión de derecho cualquiera de los dos eh, la firma es esencial pudieron utilizarse para esto medios mecánicos o electrónicos tiene un plazo de vencimiento puede ser negociable en la bolsa de productos y también no negociable debe tener los requisitos especiales prescritos en la ley se pueden colocar en ofertas pública o privada para venta o remate. Eh, su emisión, aceptación, garantía, endoso, deterioro, extravío, sustracción. Genera responsabilidades personales, reales, solidarias, cambiarias y contractuales. Esto lo vamos a explicar más adelante un poco más. Eh, su emisión, transferencia, aceptación, pérdida, deterioro, sustracción genera obligaciones civiles, tributarias, contables y registradas. Tiene mérito ejecutivo y puede ejercerse respecto a él las acciones cambiarias y causales. Bien, ¿cuáles son los mecanismos donde se negocian los depósitos, el certificado de depósito? Tenemos, por ejemplo, la bolsa de productos. Eh, a partir de de este mecanismo podemos... Eh, facilitar la negociación de productos a través de títulos representativos de los productos o certificados de depósito, ¿no? Eh, el certificado de depósito puede ser agropecuario, pesquero, minero o industrial, ¿no? Y a través de estas bolsas se negocia. Bien, los certificados de depósito se pueden clasificar de la siguiente forma. Simples, cuando se entrega o ordena el depósito de mercadería, sea por el titular de estas o por un tercero. Financiera, cuando una entidad financiera o bancaria entrega o ordena el depósito de la mercadería en garantía, embargo o secuestro. Y aduanas, cuando la almacén general de aduanas, Conserva, retiene, revisa y reconoce la mercadería mientras se pagan los tributos aduaneros, derechos de arancelarios, antidumping, compensatorios, y se nacionaliza la mercadería. Eh, ¿Cuál es el objetivo por el cual eh, se crea un certificado de depósito y guarda? Eh, ¿Para qué? ¿No? qué es lo que lo que buscamos, ¿No? eh, lo que realiza… No. Lo que realiza una, un almacén un, una general de depósito cuando recibe la mercadería ¿no? es… Eh, darle un título al propietario de los bienes a través con la emisión de este documento es un título valor ¿no? eh, por el cual el depositante pues con certificado puede transferir la mercadería puede darle garantía puede endosarlo ¿no? es una forma eh, práctica ¿no? de eh, darle valor. Es más, la idea de un certificado y un guarda es poder, a partir de, la, de acreditar la propiedad de estos bienes, lograr eh, operaciones de financiamiento. Y cuando se deposita la mercadería, se puede emitir ¿O solo el certificado de depósito o solo el guarra? Debiendo dejarse constancia de este hecho, ¿certificado de depósito sin guarda o guarda sin certificado de depósito emitido? Aquí había unas preguntas. Sí, sí, doctor, ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya. Doctor, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, este el Warren eh, de por sí no es un este es un documento de crédito, no pero también dice que a través de su endoso permite entregar. O sea, ¿podría por favor explicar más o menos el tema de a través de su endoso? O sea, yo recibo un certificado de Warrant, pero ¿para qué lo voy a endosar? Eso es lo que yo recuerdo vagamente de ese de derecho monetario, doctor. Gracias. Ya, lo endosa para garantizar una deuda. no Pues lo endosa para pagar. ¿No? Digamos, usted saca un crédito, quiere un préstamo y solamente tiene usted el certificado de depósito y el guarda. Entonces, a la persona que le presta dinero, usted lo puede endosar en garantía y si, si no paga usted la deuda, eh, la persona recoge la mercadería, por ejemplo. ¿No? Usted tiene que satisfacer una obligación y no tiene dinero, puede eh, endosarlo y pagarlo con el valor de la mercadería en los underwarn en propiedad. Tiene la misma forma de circulación que una letra. Eh, señor Walter, quería preguntar. Sí. Profesor, para sintetizar entonces el tema, prácticamente el warrant vendría a ser la efectivización de un producto, ¿no? Porque prácticamente estás depositándolo en un depósito, lo efectivizas mediante un título de valor por una cantidad de dinero y eso te sirve como para poder negociar en cualquier, tipo de, en cualquier lugar. Ya sea el banco, es. ya sea con otra persona, ya sea para pagar una garantía, lo que sea. ¿no? Sí, justamente, el, digamos, el, la seriedad del documento la da el almacén general de depósito. ¿no? Eh, los almacenes general de depósito... Pueden trabajar de dos formas. Puede ser que ellos tengan físicamente un espacio en un local ¿no? y usted deje la mercadería ahí. O se pueden constituir los llamados almacenes de campo. ¿no? Entonces, ¿qué hace el, el almacén? Garantiza la cantidad, la calidad y la intangibilidad de los bienes que están en su custodia. Entonces, por eso mismo, eh, tienen muchísima, muchísimas regulaciones en cuanto a su, a su funcionamiento y están permanentemente supervisadas por la SBS. O sea, por ejemplo, prácticamente, prácticamente como una llave. Eh, así es, digamos, eh, en ICA, en la ciudad de ICA, tenemos un productor de pisco que tiene en su depósito 5 mil litros. No los puede colocar. No nos ha podido colocar, no nos ha podido embotellar porque le falta plata, le falta dinero. ¿no? Tiene ese único bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata con una almacén general de depósito, constituye en, el, un, en su propiedad, en la propiedad del, del dueño del, del pisco, constituye un almacén de campo. Va el personal del almacén, verifica la cantidad, certifica la calidad y sella el acceso a ese espacio del almacén. Entonces, una vez que ellos han eh, realizado todas las acciones, todas las actividades para procurar la intangibilidad de esa mercadería, emiten el certificado de depósito con el guard. Entonces, el, el dueño de esa mercadería, ¿qué es lo que va a hacer? se va a una persona que le puede prestar dinero y le endose garantía el guarda. A su vez, el que lo recibe, no de repente, si no le paga, ¿qué puede hacer? Va y reclama la propiedad de la mercadería. ¿No? Si fue endosado en propiedad, ¿no? este certificado puede, puede ser endosado y finalmente el, el último tenedor es el que puede decidir recoger la y reclamar la propiedad de los bienes no entonces como bien dice Walter es el, el, el almacén general de depósito quien le da pues el, el, el candado para que la, la, acreditar que la mercadería está pues intangible ¿no? obviamente eh, qué sucede si un almacén si un almacén de campo el el dueño de la mercadería dispone de esta, ¿no? la utiliza, la vende, no eh, ahí sí se gana un gran problema. ¿no? ¿Por qué un gran problema? Porque él firma un documento en el cual ese se constituye en no Y si un depositario, una persona a la cual se le entregó unos bienes, que se le entrega en custodia, en confianza, si dispone o los utiliza, eso es una figura penal que se llama la apropiación ilícita. Entonces, eh, ahí está, digamos, la garantía del sistema. Es igual. Le iba a consultar, profesor, eh, la mercadería tiene que ser guardada y también este, con un veedor también de parte del almacén, ¿no? Porque puede ser una mercadería ilegal. Eh, claro. Eh, en principio yo tenía que acreditar el origen. Acredita en el origen el, el, el almacén certifica la calidad y la cantidad y sella, lacra, no, ¿no? Le, le, le quita el acceso al propietario. Ahora, si este eh, basta que, que malogre, pues un recinto de seguridad del almacén, prácticamente pues, este, pierde la condición, el bien y se gana un tremendo problema. Pero los almacenes por lo general tienen en las zonas... Personal que visita diariamente los almacenes del campo, justamente para evitar que algo suceda. ¿no? Entonces, es lo interesante de la parte operativa pues, de, de esta figura. ¿eh? Regresemos. Bien, el certificado de depósito y de guarda eh, se transfiere al universitario la libre disposición de la mercadería. La persona que recibe el, el endoso en propiedad es el propietario de la mercadería. ¿no? El guarda confiere el derecho de prenda por el valor total de la mercadería, ¿vale? es decir, es el, eh, la constitución de garantía respecto a esta propiedad. Eh, si se endosa un certificado de depósito separado del guarda, no requiere pues, que el almacén general de depósito registre esta operación. Eh, pero el primer endoso de guarra sí requiere que sea registrado en el almacén, ¿no? Donde se hubiera emitido el certificado correspondiente. Bien, los almacenes generales de depósito aparecen por primera vez regulados en el Código de Comercio de 1902. Eh, posteriormente, la ley 2763 aprueba las. Normas sobre almacenes generales de depósito y eh, la figura del de, de depósito como contrato está regulada, pues, en el Código Civil en el artículo 1853. Y finalmente, son incorporados a la legislación de títulos valores a través de la ley 27287, ¿no? En su sexta eh, sesión trata y regula pues las figuras de almacén general de depósito igual los almacenes generales de depósito ¿no? realizan operaciones de depósito, conservación custodia de frutos y mercadería ¿no? y a partir de ahí emiten certificados de depósito igual eh, la mercadería puede ser de cualquier Tipo. Pueden ser insumos, pueden ser eh, repuestos, pueden ser insumos productos, o sea, productos que están en el proceso de, de, de término, productos semi terminados, productos terminados, puede ser embalajes, puede ser caería de todo tipo. ¿no? Eh, Hay una limitación en cuanto al valor pues no se emiten certificados de depósito y guarda por mercaderías cuyo valor sea menor a las 5 UITs a la fecha de emisión. De contrario, senso. los certificados de depósito y guarda se emiten a partir de las 5 unidades impositivas respecto del valor. Aquí tenemos, por ejemplo, a un depositante un depositario ¿no? y la mercadería en este caso que él consigue en el almacén debe ser mayor el valor de 5 litros. Eh, el almacén general de depósitos debe tener una cobertura de seguros eh, acuérdense que eh, un contrato de seguros qué es lo que regula, se acuerdan ¿Lo han conversado alguna vez? ¿Para qué contratamos un seguro? ¿Cuál es el, el cuál es la, la, la, la opción racional? Sí, señor Cutipa. El seguro, doctor, bueno, no, eh, bueno, es, es una. El, aunque cualquier eh, acción o pueda suceder con la mercadería o. O pueda de repente puede perderse o maltratarse, ante ello, pues el seguro cubre, ¿no? O sea, la, ante un hecho de esa de esa de esa acción, ¿no? Entonces el seguro acciona sobre eso la, una, como una responsabilidad sobre la mercadería que puede ocurrir. Más que todo en lo que es pede de mercadería, ¿no? Gracias, señor Gutiérrez, mi madre? Eh, Don Víctor Silomú. Profesor, buenas noches. Este, nosotros contratamos un seguro con la finalidad de resguardar o, o este, prever algún accidente ¿no? de nuestra mercadería o alguna pérdida mientras hacemos el, el, el, el negocio o el trato. ¿no? A veces nomás contratamos un seguro para que sea transportado de tal sitio a tal sitio. Y si en el transcurso de ese, de ese transporte se pierde, se accidenta, el seguro nos cubre todo el, el costo de nuestra mercadería. Gracias. Correcto. Gracias, Víctor.